Hola Gonzayas, espero que estén teniendo un excelente día El día de hoy les queremos compartir eh, mi experiencia solicitando una visa americana desde Canadá Llegó el día de la fecha después de esperar varios meses eh, El día de hoy eh, vamos en camino Ya les voy a estar compartiendo qué me preguntaron, qué fue lo que me solicitaron Y cómo fue este proceso de llenar el formulario que a muchos pues nos da un poquito de... ...de incertidumbre y de miedo de no llenarlo mal... ...y acudir a una tercera persona para que lo haga por nosotros... ...pero bueno, el día de hoy comprobaremos si fue efectivo... Mi, ...mis conocimientos para rellenar ese formulario o no. Listo González, ya, ya salí de mi cita. Eh, fue un proceso largo en el tema de revisión de seguridad... Eh, me llegó un correo donde decía que no podíamos llegar con celulares no podemos entrar con celulares eh, carrió las bolsas prácticamente nada más que el pasaporte y la evidencia en este caso de mi estatus en Canadá Y la confirmación de mi cita en el formulario que llené, que en este caso fue el DS-160, que es para visas de turismo o tratamientos médicos, que ahí lo clasifica así la página del de gobierno de Estados Unidos. A mí se me fue leer completo el tema de que era este, muy importante no llegar con nada, nada de electrónicos, incluyendo relojes. Y pues se me olvidó quitármelo. Dije, ah, como no vi la imagen del reloj, asumí que no iba a pasar nada. Pero cuando <coughs> hice la, la fila para poder revisar eh, mis documentos, y poder pasar al siguiente filtro, pues me dijeron, no puedes pasar con con tu reloj, te tienes que formar en otra línea para poder dejarlo en el almacén y eh, recogerlo a tu salida. Entonces la línea era súper larga porque había muchas personas que pues pues igual que yo, traían su reloj o traían celular, traían mochilas, este, traían más cosas. Cuando le marqué a Axel de por favor Regrésate para que te lleves el reloj Y pueda pasar más rápido Y me evite esa línea Pues de repente avanzó rápido Y cuando llegó a Axel pues ya no me encontró Una vez que estaba yo adentro, pasé otro filtro de seguridad, ya era el tercero. Donde ahí ya es como el tipo de aeropuerto, donde te revisan, te tienes que quitar chamarras, este, sacar todo lo que tengas en, en tus bolsas, monedas, todo, todo, todo. Y te vuelven a revisar y ahí es cuando ya te piden. En este caso me volvieron a pedir el pasaporte, la hoja de confirmación de cita y mi PR que es la tarjeta de residencia permanente y pues ya eh, la fotografía que también me pidieron. Pasé a una ventanilla donde revisan de nuevo, escanean el pasaporte, revisan que lo que yo llené en mi formulario coincida con los datos que yo estoy entregando. Eh, una vez que yo, eh, ahí me preguntaron que si era la primera vez que yo aplicaba la visa, les dije que sí. Y me dijeron, ok, eh, anotan un código en el pasaporte y me mandaron a otro filtro donde ahí ya nos eh, subieron a, a un edificio. ahí es donde se hace la entrevista y toman los biométricos entonces primero me tomaron biométricos y después me hicieron la entrevista todo este proceso fue así como en menos de una hora lo más tardado fueron los filtros de seguridad yo creo que ahí fácil 20-25 minutos eh, y la entrevista duró aproximadamente dos minutos o, o tres a lo mucho porque me preguntaron eh, cuál era el propósito de mi viaje Cuánto tiempo llevaba viviendo en Canadá Cuál era mi estatus Si estaba trabajando eh, Si mi hijo Y mi esposo Eran residentes En este caso dije que mi esposo Y que nuestro hijo pues ya era este, Pues sí, ciudadano, ciudadano canadiense Y la otra fue de A dónde planeábamos Viajar, ya le dije que Este, a Orlando Porque eso había puesto en mi en mi formulario y me dijeron, ok está aprobada tu visa en una semana te va a llegar un correo para que puedas recoger tu pasaporte y ya fue así como que dije, órale ¿Qué, qué rápido estuvo esto eh, estaba platicando con Axel y creo que sí influyó bastante tener la residencia permanente yo creo que ese ya es un filtro que pues que es muy importante tener como esa esa, esa tarjeta para que pues ellos no se pongan a lo mejor tan exigentes, entonces bajo mi experiencia pues todo fue muy sencillo, eh, lo único tedioso fue llenar el formulario me habré tardado quizás tres días o cuatro días dedicándole como hora y media o dos, porque no me senté así como de lleno a, a este a llenarlo en un solo día. Lo hice paulatinamente. Pues todo es en inglés, por eso me tomé como más tiempo, eh, usaba el traductor para no omitir o obviar algo porque te preguntan cuáles son tus antecedentes, eh, si has viajado, si te han negado alguna visa, cuál es, eh, en este caso que yo estaba aquí, que estoy en Canadá, cuál es mi estatus, entonces te preguntan quién es tu familia, si tienes familiares en Estados Unidos, si eh, has pertenecido o te han involucrado en el crimen organizado o has estado como en pleitos legales, entonces son como muchas preguntas que, que sí es un poco tedioso, pero sí es posible que la misma persona, o sea, en este caso nosotros mismos, podamos llenar nuestro formulario sin acudir a un tercero. Pero si no tienes tiempo y no dominas a lo mejor tanto el inglés o la herramienta como del traductor, pues a lo mejor ahí sí te convendría más pagar a una agencia que pues tenga experiencia en este tema de formularios y que te puedan ayudar para llenarlo y poder tener tu cita. Como tip o consejo, de verdad, no lleven absolutamente nada. Eh, eh, mi esposo también me mencionaba que cuando él sacó su visa y fue a hacer este trámite, él no llevó nada porque un amigo ya le había comentado que no llevara absolutamente nada, que no fuera el pasaporte y las evidencias que él necesitaba para que le autorizaran la visa. Listo amigos, pues misión cumplida, eh, el día de hoy me llegó mi pasaporte ya con la visa aprobada, la visa americana y en automático me la dieron por 10 años, honestamente no recuerdo si en el formulario me preguntaban eh, la fecha de eh, duración. Pero según yo no, pero me la dieron en automático por 10 años. El tiempo de espera para agendar una cita para la entrevista, en mi caso eh, esperé casi el año, de hecho me la habían dado al año y medio, pero como tip importante si tú quieres como acortar esa fecha de espera, te recomiendo que constantemente entres a tu perfil pongas reagendar cita y estés como actualizando la página de citas para ver si te sale una antes, porque si entras y pagas para la cita normalmente te la da como hasta el 2024 o casi casi hasta el 2025 entonces ese sería un tip que a mí me funcionó originalmente mi cita era en julio de, el, de este año pero pude acortar el tiempo de espera y me la adelantaron hasta febrero que fue el 8 de febrero costo que yo pagué eh, fueron únicamente 160 dólares americanos eh, creí que iba a pagar como un costo adicional por la por la visa pero no nada más fueron 160 que fue como la autorización de para poder agendar la cita y, eh, pues como ya les decía Creo que el tema de, de tener la residencia permanente Bajo mi experiencia Fue súper rápido Porque la entrevista fue en menos de 5 minutos Además de eso Pues la visa viene ahí Que soy ya residente permanente canadiense Y pues yo creo que eso es un filtro muy importante Por el cual pues fue todo muy alto ¿Cuánto tiempo esperé para recibir de nuevo mi pasaporte? Eh, fue un día hábil el día miércoles yo tuve mi cita, esperé todo el jueves. El jueves por la tarde me llegó un correo que mi pasaporte ya estaba de eh, regreso para ir a recogerlo a la oficina que yo elegí. Y pues hoy que es viernes eh, ya podía pasar a, a recogerlo. Entonces pues ya tengo aquí mi pasaporte. Y aquí la tengo ya, la visa americana en mi pasaporte. Bueno, eso es todo por este video. Espero que sea de utilidad para ustedes. Eh, si tienen alguna duda, pues aquí déjenla en sus comentarios. Y si está en nuestras manos, poderles ayudar. Con gusto se las vamos a responder. Y bueno, pues ahora que los tres eh, podríamos viajar a Estados Unidos, esperemos que pronto podamos tener una aventura por allá y podérselas compartir. Que tengan bonito día. Bye.